iniciando y eh, voy a avisar yo voy a clicar play a ver si se ve sí se ve bien eh, ¿Qué tal, amigos y amigas? Eh, antes de hacer la apertura ya formal de este webinario, quisiera saber si nos están viendo y escuchando correctamente. ¿Podrían confirmarlo eso en el foro? Sí, ahí confirmó a Sí, Agelén Miranda dice, se ve y se escucha bien. Genial. Bueno, muchas gracias. Eh, entonces, eh, yo doy... Inicio formal a este webinario. Uno más de, ya habremos hecho 15 o más webinarios en todo este tiempo. Eh, somos claves21.com.ar, una iniciativa de periodismo ambiental eh, en internet. Nacimos en 2013 y desde entonces eh, no solo nos abocamos a, a publicar y difundir noticias en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable, sino también nos interesa fomentar el periodismo ambiental. Queremos que cada vez más periodistas estén sensibilizados en los temas de medio ambiente, que cada vez más periodistas de la región eh, se especialicen en, en, en el tema ambiental, que haya más cobertura de los temas ambientales y no solamente cuando hay catástrofes eh, o, o conflictos sociopolíticos. Entonces... Una de, de las vías de acción que tenemos en Claves 21 es generar oportunidades de capacitación para periodistas. Una de estas herramientas eh, son los webinarios que siempre tenemos con eh, expertos, especialistas, referentes en diferentes temas relacionados con el ambiente y el desarrollo sustentable. Y en particular, eh, desde el año pasado, estamos organizando cursos totalmente gratuitos. Eh, sobre cambio climático, quizás el mayor desafío que enfrenta la humanidad y queremos que los periodistas de América Latina eh, tengan herramientas e información para abordar este desafío de la mejor manera posible en eh, los medios de comunicación de la región. En ese sentido vamos por el cuarto curso eh, sobre cambio climático. Este año eh, se sumaron más de 350 periodistas de toda América Latina y eh, cada uno de los módulos que integran estos cursos este curso eh, cuenta con la exposición en vivo, como este webinario, de un especialista que comparte su visión, su experiencia, sus conocimientos con todos ustedes. Hoy tenemos a, al periodista colombiano Pablo Correa, después mi, mi colega que también está con nosotros, Fermín Cop, eh, colega, socio, cofundador de Claves 21, les va a dar más data eh, acerca de, del perfil de, del especialista que, que tenemos hoy, eh, pero yo quiero darles la bienvenida, eh, saber que, que están ahí, leerlos, me encanta que se presenten, eh, es muy importante para nosotros eh, que, que ustedes estén acá, porque de eso depende que los especialistas sigan viniendo, que sea un espacio atractivo para, para gente que quiere compartir su experiencia, su visión eh, y su mensaje con, con periodistas de toda la región. Eh, así que yo eh, me detengo acá, eh, doy por hecha la apertura formal de este webinario, agradeciéndoles la participación, y le doy el micrófono a eh, Fermín Cop que eh, nos hoy nos, nos habla desde el otro lado del Atlántico, en eh, el Reino Unido. ¿Cómo estás Fermín? Eh, ya te paso el micrófono. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo en qué país están. Eh, como comentaba Damián, les agradecemos mucho por haberse sumado a este nuevo binario de Claves 21. Eh, estamos muy contentos de seguir haciendo estas iniciativas, eh, nos permite estar conectados eh, a todos los que nos interesan la comunicación y el medio ambiente. Y en este caso el tema es comunicación del cambio climático, eh, que es todo un desafío, no es simplemente un tema particular, comunicar el cambio climático no es sencillo, requiere conocimientos, requiere capacitación. Por eso estamos haciendo este curso de cambio climático nuevamente en clase 21, y por eso contamos hoy con la presencia de Pablo Correa, eh, un amigo que es un periodista de Colombia especializado en temas de medio ambiente y de ciencia. Eh, trabaja en el diario El Espectador, es editor, una de las principales, principales publicaciones del país. Es docente universitario, fue becario del programa Night en el 2012-2013. Está por publicar su primer libro eh, y sabe realmente un montón de estos temas, así que es un lujo eh, tenerlo y que nos ceda un rato de su tiempo para, para charlar con nosotros y con todos ustedes que están acá escuchando. Pero simplemente para presentarlo a Pablo y agradecerle por haberse sumado y por darnos tan gentilmente un poco de su tiempo y, y le paso la palabra para, para que hable Pablo. Como hacemos siempre, la, la modalidad va a ser... Eh, Pablo va a hacer su presentación eh, y después de la presentación de Pablo damos el lugar a preguntas. Pueden eh, empezar a hacer sus preguntas a partir de que en minutos empiece a hablar Pablo en la sala del chat. Eh, nosotros vamos a ir tomando nota eh, y una vez que termina de hablar Pablo pasamos a un rato de preguntas. Gracias a todos por sumarse y le paso la posta a Pablo agradeciéndole de nuevo por sumarse. Bueno, pues antes que nada... Quiero agradecerle a Fermín a Damián y a Clase 21 por la invitación. Eh, lamento no poder estar viendo a todos los participantes, pero bueno, los, me va a imaginar en mi mente que estamos todos como en la misma sala. Eh, espero que de alguna manera lo que les voy a compartir hoy sea de utilidad o al menos, quizás mi máxima pretensión sea que les inspire algo en su trabajo diario como periodistas ambientales. Eh, voy a en este momento a proyectar una voy a proyectar algo en la pantalla que nos va nos va a guiar pues con las, las ideas que quiero compartir con ustedes entonces pues como decía Fermín yo yo eh, voy a contarles la experiencia de ser un periodista ambiental y un periodista que cubre temas como el cambio climático en un periódico nacional, en un periódico como El Espectador en Colombia. El Espectador pues ya tiene 130 años, tiene, tiene una larga tradición, pero los temas ambientales digamos que son relativamente recientes, ¿no? no tienen más de una década, aunque uno en la historia de ese periódico pues puede rastrear momentos en los que hubo algo de, de divulgación y de periodismo ambiental. Eh, este es un cajamarca es un pequeño pueblito que queda en las montañas de colombia y en el 2007 en ese pueblo llegó una, la multinacional más grande de oro en el mundo la anglo-gola shanti porque aquí en ese pueblito se encuentra la mina de oro más grande del mundo eh, lo que se suponía que debía ser todo un desarrollo minero en esta región, pues se convirtió en una de las batallas ambientales más importantes de, de estos años en Colombia, y hace unos pocos meses los habitantes de esa región se organizaron y dijeron que querían votar, hacer una consulta popular y, y definir cuál era el modelo de desarrollo que querían, y el 97% votó que no quería exploración minera, eso pues, con esto quería, con, yo sé que historias como esta se repiten en todos nuestros países, o sea, desde México, que sé que hay algunas personas conectadas en este webinar, hasta la punta de Chile, esas son historias locales que seguramente ustedes han cubierto. Y esas historias locales, claro, tienen una importancia en sí mismas, pero si uno comienza a mirar al lado de esa historia y se va a los pueblos vecinos, a los departamentos o estados vecinos, comienza a ver el panorama un poco más lejos, ¿no? Eso es lo que les estoy pidiendo ahora, salirnos de esas historias locales para comenzar a tener una mirada un poco más eh, amplia. Y en el caso de Colombia, digamos, eso ha significado para un periodista ambiental del espectador contar historias como... Esta que estoy señalando acá en la punta superior, que son la historia de un pueblo indígena que se enfrenta a una petrolera que quiere entrar a la selva, una vieja carretera de las FARC que se quiere pavimentar y eso traería pues obviamente un desarrollo y una deforestación asociada inmensa en, en, en la parte más conservada del Amazonas colombiano. Otra historia como un atractivo turístico y el interés de una minera en explorar ahí cerca otra historia que tengo aquí, que es otro, una ciudad entera de 3 millones de habitantes combatiendo o enfrentándose a una minera que quiere explotar eh, oro en sus páramos y donde proviene el agua de ellos, o, no, o historias como esta de los picos nevados que se están derritiendo, que de nuevo es una historia que se repite en todo nuestro continente, o incluso las temas que tocan ya eh, esferas judiciales como la muerte y el asesinato de ambientalistas, que hemos visto reportes mundiales que dan cuenta de eso en todos los países. Pero ahí no termina, ok, ya tenemos esta visión ahora de país. Esas historias locales, chiquitas, que podemos ver en, cerca de nosotros, si extendemos la mirada nos damos cuenta que se replican en el país, pero si levantamos un poco más la mirada nos vamos a dar cuenta que tienen una conexión con el resto del planeta. Y aquí es donde creo que comienza a entrar el, el cambio climático, que quizás es una narrativa que va a empezar a unir todas esas historias chiquitas que estábamos mencionando. En el 2009 tuve la, tuve la oportunidad de, de ir a la cumbre de cambio climático en Copenhague, yo hasta ese momento pues era un periodista que cubría algunas historias ambientales, pero no había entendido digamos la dimensión global del problema, estuve en esa conferencia de cambio climático, pues, donde se estaba negociando un posible tratado, había mucha esperanza de que iba a ocurrir en ese momento un acuerdo, luego nos enterar, luego tendríamos que esperar siete años para que ocurriera, pero en ese momento había un, un gran, eh, una gran ilusión de que se iba a firmar el tratado de cambio climático. Uno de esos días estaba, pues ya había hecho mi trabajo, estaba como aburrido, y yo sabía que en la universidad, en el ahí cerca de la Universidad de Copenhague, en el, en el Centro para el Hielo y el Cambio Climático de la Universidad de Copenhague, había un tipo que se llamaba, se llama Jorgen Peter Stephenson, que era estaba trabajando con, con cambio climático y con núcleos de hielo, Eso es un tipo que ha hecho más de 34 expediciones a los polos, eh, ha pasado 6 años de su vida a 30 grados bajo cero, yo le escribí y el tipo muy amablemente pues, aceptó que lo visitara, fui a su universidad y comenzó a contarme una historia fascinante, esta historia fascinante es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y, y los norteamericanos crean el plan Marshall para reconstruir Europa, al, a su profesor, que se llamaba Willy Dansgaard, le ofrecen un espectrómetro de masas, un aparato para pues a estudiar composición química y moléculas. Este tipo lo que hace un día es, no tenía mucho trabajo, estaban reconstruyendo Europa, o sea, muchas de sus cosas se habían perdido, y el tipo decide ponerse a, recoge, a recopilar agua de Copenhague durante un periodo de tiempo corto, o sea, todos los días recopilaba eh, algo del agua que llovía en Copenhague y la procesó con el espectrómetro de masas. Y así se da cuenta que él puede, a partir del agua de lluvia, deducir la posible temperatura de las nubes en ese momento. A partir de la composición de la cantidad de, de oxígeno y moléculas que tenía el agua, él podía deducir la temperatura de las nubes de ese momento. Y en, en uno de sus diarios él escribe, bueno, ya sé hacer esto, si yo y se plantea, si yo consiguiera agua, de otro momento de la historia, yo podría deducir la temperatura de las nubes en ese momento de la historia. Entonces la foto que están viendo en, el, en la pantalla es la esposa de, de Peter eh, sosteniendo un núcleo de hielo en el que hay agua, ahí hay agua que cayó en la Nochebuena hace 2000 años, cuando pues, supuestamente nació Jesús, y esos núcleos de hielo pues están enterrados en, la, en, el, en, la, en los polos. Ellos viajaron, ahí fue cuando viajan a, la, a, la, a Groenlandia y empiezan a sacar los primeros núcleos de hielo y empiezan a armar las curvas del clima. Entonces, bajo ese principio, si yo tengo agua de distintos momentos de la historia y a partir de esa agua puedo deducir la temperatura de las nubes, por lo tanto puedo tener una idea del del clima de cada momento, entonces con los núcleos de hielo que se extraen del, del norte del, del planeta se logra reconstruir 125 mil años de historia climática y así es como comenzamos a entender que nuestro planeta pues ha tenido variaciones en su clima empezamos a entender el comportamiento de, de esas variaciones de temperatura momentos de cambios climáticos más chiquitos ocurridos por otras causas glaciaciones pero 125 mil años en términos del de planeta pues era es poco eh, después de estos estudios que comienzan los daneses y otros grupos en el mundo se van a, a al sur a la antártida y la antártida permite reconstruir hasta casi un millón de años el, el, el clima del planeta pues este, yo estaba allí, este tipo me estaba contando esta historia, y yo creo que desde ese momento, en el 2009, empecé como a entender ese vínculo entre esas historias locales, muy chiquitas, que están muy cerca de nosotros, con una narrativa mundial. Y creo que comenzar a entender esos distintos niveles a los que tenemos que trabajar y conectar es un elemento central en el periodismo ambiental nuestro, pero aquí es importante tener siempre en mente una cosa, el calentamiento global es solo uno de los problemas que está enfrentando el planeta, que estamos enfrentando en términos de medio ambiente. El planeta, claro, está llegando, los, algunos eh, grupos o científicos hablan de límites planetarios, y el cambio climático es uno de esos límites planetarios que si transgredimos, pues va a generar una cantidad de consecuencias, pero no es el único, también está la acidificación de océanos, está pérdida de biodiversidad, que es este rojo ya fuera de control que están viendo aquí, o eh, exceso de nitrógeno en la tierra. Entonces, creo que para un periodista ambiental es central entender este marco que les estaba planteando hasta este punto. Hay una gran narrativa global y es una crisis ambiental dividida en varios problemas y uno de ellos es el cambio climático, quizás el más popular, el más urgente, eh, pero no el único y está relacionado con esos otros. Y eso nos lleva a una cosa aún más interesante y es, como ustedes saben, eh, ya no me acuerdo si fue hace un par de años, esto debió ser 2000, sí, el año pasado, 2016, oficialmente se declara una nueva era geológica, que es el antropoceno. ¿Y qué significa ese antropoceno? Que es que los seres humanos nos convertimos en una fuerza de la naturaleza lo suficientemente grande para tener un impacto global. Y esto hace aún más interesante nuestro trabajo. Miren cómo prácticamente cada historia que van a enfrentar o vamos a escribir, tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo los humanos nos estamos convirtiendo en una fuerza que impacta los ecosistemas y que está transformando todas las relaciones naturales. Yo creo que siempre, pues así lo hago yo, cada vez que, que descubro, escucho una nueva historia, para mí esto está corriendo subterráneamente y es entendiendo que esa historia tiene que reflejar esos problemas. Y antes de avanzar un poquito más... Yo diría que hacia el futuro vamos a tener un reto muy grande, que es comenzar a entender, y este es un tema eh, del que se habla poco, casi es un tema tabú, el, la superpoblación. O sea, creo que en las décadas siguientes, en, al menos en las próximas dos o tres décadas, los que continuemos en el periodismo no, los que continúen en el periodismo van a tener este desafío y es entender, eh, ¿Cómo vamos a cubrir o cómo vamos a acercarnos a ese tema, a la superpoblación? Y de la superpoblación se van a derivar un montón de, de temas más, ¿no? Conflictos, expansiones de fronteras agrícolas, expansiones, o sea, una cantidad de dinámicas sociales asociadas a esto. Aquí les quise poner un... aquí estamos viendo dos gráficos. El gráfico de arriba es un experimento muy sencillo en el que se pone una cantidad, se pone un número de bacterias... En un, en un cultivo con oxígeno, la línea azul representa el oxígeno presente en ese cultivo y la línea roja la población de bacterias. La población de bacterias después de, en el primero o segundo día comienza a crecer, como se dan cuenta, y a medida que crece la línea roja, pues consumen más oxígeno y la línea azul empieza a decrecer y... Al segundo, entre el segundo y el cuarto día, esa población de bacterias ha alcanzado su máximo nivel y empieza como una fase estacionaria, se estabiliza, mientras prácticamente está desapareciendo la cantidad de oxígeno presente y llega un punto varias semanas después en que la línea de la población de bacterias comienza a decrecer, a desaparecer, pues porque no tienen oxígeno. La pregunta que hacía hace poco en, un, en, un, en una conversación en un taller era esta, esta gráfica que estamos viendo abajo, que es una gráfica de la población humana desde 1750 hasta el 2000, una proyección hasta el 2150, no se parece esa gráfica a la de arriba, solo que estamos viendo la primera parte, ¿qué va a pasar después de esto? Y en esa medida creo que esta es el gran tabú de los temas ambientales, es un problema porque genera un montón de implicaciones sociales, o sea, cada vez que se habla de esto, pues obviamente se tocan fibras religiosas, políticas, eh, y hay quienes dicen que ni, siquiera es, que, que, ni, que ni siquiera se debe hablar bien de esto porque genera más problemas de los que se solucionarían, eh, estaba leyendo una conferencia hace poco de un periodista ambiental que decía nunca, nunca hablo de superpoblación porque es un problema, de lo que debemos hablar es de educar a las mujeres y empoderarlas y educarlas porque esa es la mejor forma de impactar esto. Cualquiera que sea la solución, lo que yo veo al menos como periodista es que ahí viene un desafío para todos nosotros en los próximos años, sobre todo los periodistas ambientales. Entonces, bueno, hasta aquí para resumir lo que les quería plantear es que para mí es un periodista ambiental, tiene que entender esas dinámicas, desde lo local hasta una fuerza global como la masa humana y una nueva era geológica que se llama el Antropoceno. Y todas las historias y todos sus planteamientos creo que van a estar profundamente conectados con ese gran discurso. Eh, tengo que decir, y eh, quería mencionar esto aquí, es que para mí... Un buen ejercicio del periodismo ambiental no es la tarea de un lobo solitario. En realidad, por ejemplo, en la experiencia en El Espectador, el periodismo ambiental que se ha logrado construir ahí ha sido robusto gracias a un equipo de gente. O sea, periodistas que han llegado sucesivamente y cada uno ha traído una visión nueva. Hay unos que han trabajado mucho en minería, hay otros que han trabajado en temas naturales. Ese es, un, ese es el equipo pues con el que he trabajado en estos años y... Y de nuevo, o sea, creo que eso sería para mí también una primera eh, lección aquí, y es que hay, que hay que dejar esa idea de, del periodista salvador del mundo y más bien construir, mirar cómo crear vínculos, asociaciones, trabajar con otros equipos, buscar apoyos, porque esa es la única manera de construir un periodismo robusto. Sobre todo, y me imagino que la mayoría de los que están aquí lo experimentan, es que las salas de redacción se volvieron muy voraces y solo piden y piden notas chiquitas. Eh, estamos produciendo casi un perismo basura y la forma de escapar de ese perismo basura y tener algo de tiempo para hacer algo que valga la pena depende de trabajos en equipo. Eh, quiero... Un segundo... Bueno, volvemos al... Entonces, esa ha sido más, palabras más, palabras menos, la experiencia que hemos tenido en El Espectador, pero aquí intenté construirles como un decálogo de ideas que para mí son importantes en, en el periodismo ambiental. Primero, y cuando digo periodismo ambiental, entiendan que ahí está metido el cambio climático como una dinámica más de las que tenemos que hablar. Primero, usar, usar el poder que tenemos como periodistas para reconocer a los verdaderos héroes de esto, y eso significa líderes en las comunidades, significa personas que están haciendo algo para transformar su mundo, y el periodismo en el momento en que, en el momento en que uno como periodista elige una de esas personas, eh, va a tener un impacto, les podría citar ejemplos aquí, pero investigadores a los que les hemos dado voz, les hacemos perfiles, casi que los hemos convertido en personajes del año del periódico, y esas personas se empoderan en su comunidad y terminan generando unos cambios increíbles. Eh, ese sería un primer punto. Otra sugerencia que yo daría para la comunicación en cambio climático es explorar otras emociones. Y esto es súper importante. Si ustedes cogen un periódico, prenden la televisión o la radio, se van a dar cuenta que los periodistas tenemos una tendencia macabra al dramatismo. Y... Eh, Casi siempre es la emoción, la indignación, la indignación es casi siempre la principal emoción que exploramos con nuestros artículos. Siempre estamos criticando algo, siempre estamos eh, diciendo que algo anda muy mal, casi siempre estamos vendiendo indignación, pero mi reflexión iría, ¿qué pasa si, si exploramos otras emociones y al explorar otras emociones nos conectamos de una forma distinta con las audiencias?, me refiero a la esperanza, me refiero a la tristeza, a la alegría, a la curiosidad, bueno, las emociones que quieran distintas a la indignación. Y si comienzan a buscar historias que reflejen esas otras emociones, les apuesto que van a comenzar a construir un periodismo ambiental mucho más interesante. Una tercera recomendación yo creo que el periodismo ambiental y el del cambio climático tiene que estar profundamente asociado a la ciencia. O sea, si no se acercan a los científicos trabajando en temas ambientales, a los biólogos, a los ecólogos, no vamos a, a lograr hacer un periodismo robusto. Una cuarta sugerencia es hacer un periodismo ambiental sin maniqueísmos, sin buenos y malos, porque la historia es más compleja que eso, o sea, el malo no es la minera, y el bueno es la comunidad, y el malo no es el gobierno que no saca una norma, y el bueno resulta, si se ponen a analizar el rol real de cada uno de esos personajes, está tejido de una manera compleja, que va a ser más interesante si dejamos las categorías de bueno y malo, y tratamos de entender por qué una persona toma o no toma una acción. Un ejemplo eh, sencillo, energías renovables. Entonces, podemos comenzar a criticar a un gobierno por no adoptar medidas, por no adoptar sistemas de energías renovables, pero si se ponen a explorar un poco más la parte económica, se van a dar cuenta que esos cambios pueden dejar afectar a los más pobres, esos cambios pueden eh, incrementar a tal punto, los, pueden incrementar los costos, en ciertas localidades, que quizás la solución no necesariamente sea el, el panel solar que uno sueña que tenga esa comunidad. Eh, una quinta sugerencia es, ¿qué tal si comenzamos a pensar un periodismo menos antropocentrista? Y esto significa que no necesariamente las historias humanas son las principales, ¿qué pasa si al lado de todo eso comenzamos a poner de nuevo historias de animales, historias eh, de plantas, de, y comenzamos a dejar de ponerle tanta atención al ser humano y empezamos a pensar los ecosistemas, empezamos, que eso es una visión de la ciencia que podemos trasladar también al periodismo y creo que ayudaría también a impactar la conciencia de nuestros lectores, eh, una séptima sugerencia, ah bueno, sexta, que no somos el ombligo del mundo, dejar de mirar el ombligo, dejar de sentirnos el ombligo del mundo y entender que las historias trascienden y están conectadas con, con otros países, por ejemplo durante muchos años aquí duramos cubriendo los problemas de minería en los Andes y resulta que eso era un fenómeno latinoamericano, o sea eran empresas mineras canadienses, sudafricanas con un plan de acción regional era Colombia, Perú, eh, Ecuador, Bolivia y los periodistas nunca logramos nos demoramos mucho en conectarnos para hacer esas historias regionales entonces dejar de mirarse el ombligo eh, a ver, una sugerencia más Uy, yo pondría en el centro del periodismo ambiental la sinceridad versus la vanidad. O sea, el periodismo que yo leo en muchas partes está lleno de vanidad. Son periodismos egocéntricos en los que es un periodista tratando de, de exhibirse, pero cuando eso se cambia por un periodismo más sincero y un periodismo al servicio de una comunidad, creo que cobra mucha más fuerza. Eh, insistiría de nuevo como una novena recomendación, en un periodismo especializado. O sea, yo en, en mi periódico veo que a veces hay un discurso de que lo bueno es el periodista que es capaz de resolver cualquier cosa y que es polifacético y puede pasar de un tema al otro y yo soy un ultradefensor del periodismo especializado. Yo creo que solo alguien que pasa suficiente tiempo en una fuente y se forma y se educa y se acerca a la ciencia y lee sobre eso va a producir historias de periodismo sofisticadas y valiosas y el periodismo ambiental debe ser para mí un periodismo especializado en décimo lugar pondría un periodismo real versus un periodismo de escritorio no, no sé qué tanto de esto lo sufren ustedes o les pasa en sus medios pero a veces uno ve a los editores o jefes de redacción sentados en su silla o, y, y desde ahí ordenando hacer temas que se les ocurren pero ese camino es peligroso, lo que deberíamos estar haciendo es siempre apartando tiempo de los periodistas para que puedan viajar, para que puedan ir a conferencias, para que puedan ir a debates comunitarios, para que puedan escuchar mejor a las comunidades y a, a la sociedad, y a partir de ahí construir su periodismo, no, no desde el escritorio, y sé que es difícil también viajar y tener recursos para viajar, pero yo le añadiría que cualquier esfuerzo que un periodista ambiental haga por conseguirse una bequita para ir a hacer un, un reportaje a una comunidad, por salir de su ciudad, eso, eso, le va a dar la, eso le va a dar la sensibilidad que necesita para contar las historias, y sé que es difícil, pero incluso si sus vacaciones las programa para que sean cerca de un parque natural, cerca de los sitios donde puede estar en contacto con, con esas realidades, maravilloso. Eh, bueno, pues eso era lo que quería compartir con ustedes, no, tal vez si sí estaban esperando un, unas herramientas súper concretas que les solucionen todos sus problemas de ambientales, de periodismo ambiental no, no soy esa persona tan indicada, porque creo que, y lo que le digo a los periodistas que traen conmigo cuando llegan, lo que siempre trato de enseñarles es esto, es como poner detrás de su periodismo ambiental una filosofía, una visión, y a partir de eso comenzar a construirlo de la manera que lo puedan hacer, porque cada uno va a tener circunstancias eh, especiales. Pero, pero bueno, esas son las, las recomendaciones que yo creo que... Hay sirven para generar un periodismo ambiental más robusto eh, ¿qué más les puedo añadir a eso? si quisieran cosas concretas como yo creo que todos estos ejercicios de formación de participar en grupos eh, tomar cursos online que ahora, bueno, con los, tantas cosas que hay disponibles ahora con Coursera y todas estas plataformas eh lo de las becas, los periodistas, creo que cada vez vivimos más de las oportunidades que nos brinden organizaciones y grupos internacionales para poder para poder viajar y conectarnos con otras esferas. Eh, bueno, pues yo creo que más bien abramos ya la sesión de preguntas y conversación o alguien que quiera compartir ideas. Fantástico, Fantástico. Pablo, te agradezco un montón Súper interesante lo que nos comentabas. Eh, ya tenemos varias preguntas. Eh, a Yelen pregunta cómo se puede lograr poner en tapa eh, temas relacionados al ambiente. Contabas un poco el caso del espectador, quizás no estaba tan acostumbrado a eh, poner en tapa temas de ambiente, de cambio climático. ¿Cómo se puede trabajar para que un medio entienda eh, y pueda empezar a priorizar temas ambientales sobre otros? Pablo, creo que lo perdimos. A ver. ¿Aló? Hola. Ahí está, ahí estamos. ¿Ya me escuchas? Está, eh, perfecto. Sí. Pregunté, escuchaste ¿quién? la pregunta? Sí, sí, pero ¿quién la hizo? De Argentina. Ah, bueno, hola Shelen. Es una gran pregunta porque, y es una pregunta repetida entre los periodistas ambientales. Lo que, yo lo que te diría es que eso es un proceso de educación interna, es un proceso de educación dentro de los medios. O sea, el espectador hay. Cuando, cuando pienso en eso, creo que se juntaron varios elementos. Uno es que el director del periódico, Fidel Cano, pues que es de esta familia que ha manejado este periódico por 130 años, es un tipo con sensibilidad ambiental y con una visión del periodismo también gringa, porque vivió un buen tiempo en Estados Unidos. Su papá había sido ecologista y su hermana trabaja en un parque nacional en Colombia. Entonces yo creo que eso hizo que él siempre tuviera una sensibilidad a las historias que alguien como yo los otros periodistas íbamos a proponer. Ese es un primer elemento, pero debajo de él, pues obviamente estaba el jefe de redacción, un editor general, que tenían un, un, un rol más directo en la elaboración del periódico y, y, y que eran como la mayoría de directores, de jefes de redacción en nuestros medios, muy políticos y judiciales en los que solo están tranquilos y la historia principal es, es una mala noticia judicial o política. Pero ellos se fueron dando cuenta, ahí es donde creo que viene el proceso de educación del periodista hacia sus jefes, es comenzar a mostrarles, primero con un muy buen trabajo, o sea, cuando uno hace un muy buen trabajo, los jefes empiezan a descubrir que ahí había algo valioso, cuando ocurrió la cumbre de cambio climático el 2009, que yo conseguí una beca, iba a ir y yo les dije que iba a estar cubriendo eso, no tenían ni idea de que era cambio climático, pensaban que me iba de viaje, que eso eran unas vacaciones, no sé qué. Pero una vez estaba allá, por las agencias internacionales empezó a llegar un montón de información de la cumbre. Yo creo que ahí ellos empezaron a hacer el, el clic entre, tengo un periodista que está pendiente de lo que está ocurriendo en estos temas, porque lo estoy viendo en otros lugares que para mí son referentes, como medios internacionales o las agencias. Entonces ahí comienza un proceso de educación. También cuando uno, sea, cuando uno como periodista está muy conectado con sus fuentes, uno empieza a anticipar problemas. Entonces uno alcanza a plantear problemas a los que llegan los otros medios meses después. Cuando eso comienza a ocurrir, el jefe de uno empieza a darse cuenta... Empieza a creer más en lo que uno le dice. Eh, y hoy yo le añadiría eso, que hay una gran, gran ventaja, y es que no importa qué criterio tenga tu jefe, hay una cosa que va a mandar más que él, que son Google Analytics, o las cifras de la página de consumo de las noticias que se publican. Cuando uno elige ambientalmente historias que valen la pena, bueno, no tienen que ser todas, pero un buen número de ellas, empiezan a tener un impacto en sus redes sociales o en su página, eso se convierte en el argumento más fuerte para convencer uno al jefe de que eso debería ser portada. Y eso se empieza a contagiar, o sea, uno cree que no, pero eso es algo que se contagia en el tiempo. una primera historia, uno empieza a publicar historias de esto en su medio. Yo siempre fui, o sea, hace 13 años, Medio Ambiente era la última página del periódico. Esas portadas que están viendo ahí son portadas de los últimos tres años. Pero durante diez años las historias ambientales eran la última página del periódico. Ya no le tienen miedo a eso y ya las ponen en portada pues como las pueden ver ahí. Y a eso súmenle un elemento más, que los temas ambientales son temas visualmente muy ricos. Y si uno hace un esfuerzo por tener ese componente visual, eso va a reforzar las posibilidades de que salte... ...a las primeras páginas. Tenemos una, pregunta de... una pregunta de... Ah, perdón Pablo, ah, sí, no, sí, sí. Sí, sí. no, no, no, ya. Eh, una, eh, pregunta Chantal, una pregunta de Chantal, uno de los temas que vos parte. preguntabas, vos, eh, que vos contabas, era las historias locales sobre eh, comunidades vulnerables, por ejemplo... ¿Cómo lograr que esas historias que son locales pasen a tener un impacto, o un interés nacional o internacional? Eh, bueno, Chantal, gracias por la pregunta. Yo creo que tiene que ver con lo que te estaba diciendo. Cuando un periodista es capaz de ver en la historia local sus conexiones globales, ahí la historia adquiere una dimensión mayor. Entonces yo puedo ir a hacer la historia de una comunidad de 100 personas que están protestando por una empresa minera chiquita de carbón que está perturbando su, su, su vida o sus planes de desarrollo locales. Pero cuando yo voy hasta el Ministerio de Minas y pregunto cuántas empresas más de carbón están en la misma situación, o pregunto cuántas de esas en Latinoamérica, en ese momento, en el momento en que yo introduzco esas, ese dato, y, y, es, y convierto esa historia local en, una, en la excusa para hablar de un problema regional o nacional, ahí se vuelve, ahí la historia adquiere otra dimensión y creo que ahí se resuelve el problema. Porque si uno no hace eso, su editor va a despreciar la historia como algo demasiado local. Pero entonces siempre, son, siempre esas historias locales tienen una conexión más allá de su, de su localidad. Eh, hay otra pregunta de Elena que pregunta un poco la importancia eh, para vos, que es para un periodista formar parte de redes. Ella pregunta específicamente cuán importante es formar parte de una red de periodistas científicos para, para tu trabajo. Pues Elena, yo creo que Fermina aquí puede ser testigo también de lo que voy a decir, y es que durante los 10 años, últimos, durante la última década, cada vez que me han invitado a un foro, nos hemos reunido en algún lugar periodistas ambientales de distintas partes de Latinoamérica, siempre, inevitablemente, el último día, alguien dice, ¿por qué no conformamos una red de periodistas? Y siempre, inevitablemente, las he visto fracasar a todas, porque, aunque es una ilusión que todos quisiéramos, como sentirnos conectados, pues la verdad es que vivimos dinámicas diarias y de rutinas que nos absorben, y nadie tiene tiempo para mantener esos vínculos, y además generalmente las que más han sobrevivido más tiempo, lo que he visto es que se convierten en la plataforma personal de algunas personas que simplemente quieren compartir, compartir su trabajo y exhibirse, y, es, y eso hace que los otros rechacen y se salgan. Pero eso no significa que existan redes invisibles que comienzan a tejerse y que son para mí las valiosas. Entonces cada vez que... Eh, he tenido la oportunidad de ir a algún congreso, conferencia, resulta que tomando café o en un pasillo, porque se sentó al lado, uno comienza a conocer personas que hacen lo mismo que uno, y empieza uno a generar empatía y termina conectado por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, y aunque no es una red activa, se activa cuando se necesita. Y yo creo, yo seguiría apostándole a a ese modelo, a, a que nos conozcamos, a que sepamos algo del trabajo del otro y cuando lo necesitas, ¡pum! Un ejemplo sencillo, en el 2009, en esa cumbre de Copenhague, conocí a Gustavo Faleiros, que es un brasilero que tiene, creó un portal que se llama InfoAmazonía y hace periodismo de datos. Lo, lo seguí viendo ocasionalmente cada dos años en algún evento y ocho años después, logramos crear InfoAmazonía Colombia, la idea de ellos, el trabajo, toda la experticia que tienen, y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos InfoAmazonía Colombia? Conseguimos unos recursos en Colombia, le propusimos a ellos la colaboración, ya había construido una relación de confianza en ocho años, dijeron, listo, y se lanzó un portal que produce noticias y beneficia a todo el mundo. Con Perú en ojo público, Nelly, Nelly Luna, una super periodista peruana que trabaja en estos temas, también nos hemos conocido así, y ella acaba de crear como una, ha llamado a varios periodistas de varios países para hacer un trabajo colaborativo, y sé que eso mismo lo hacen muchos, o sea, incluso este webinar es resultado de este y muchos más, me imagino, es Fermín o Damián conociendo a otros periodistas, esas redes invisibles existen y yo lo que haría es, pues lo que te diría es alimenta todo lo que puedas tú esas relaciones y así se construye, sin plan Coincido, sí, sí. Ah, hay una pregunta de Diana que pregunta un poco por el rol del periodista trabajando desde una posición independiente o freelance y no con una empresa puntual. Ella pregunta si para vos es la mejor respuesta considerando el contexto en el que estamos hoy de los medios y qué ventajas y desventajas tiene no formar parte de una estructura formal de una empresa periodística. ¿Y dónde vive Diana? Diana. Diana, creo que no nos dijo. Vamos a mirar. a ah, El Salvador. Pues la verdad es que no, no sé la respuesta a esa pregunta. O sea, yo creo que. Pues partamos del hecho que cada persona le toca vivir circunstancias distintas. O sea, vamos a. Alguien conseguirá un trabajo en CNN como periodista ambiental y pues esa. Ojalá ese periodista haga el mejor trabajo posible dentro de una gran organización, porque va a tener un impacto social, y si trabaja en una radio comunitaria, ojalá haga lo mejor que pueda su trabajo ambiental, para que tenga un impacto, yo no, no creo que haya una posición mejor que otra, yo lo que creo es que cada uno, su obligación ética es hacer el mejor periodismo ambiental posible, donde esté, y... Muchas veces, por ejemplo, sentí la. Yo también sentí la tentación como de abandonar el periódico bajo la. Bajo la idea de que tanta presión del día a día no me permitía hacer un mejor trabajo, hasta que entendí que las cosas uno las cambia desde adentro. Y la forma, por ejemplo, de abrir espacios en mi propio trabajo, un periódico que lo que hace es ir asfixiando, digamos, por las rutinas y la dinámica natural de esos medios, es ir constriñendo y asfixiando un poco a sus periodistas, fue empezar a hacer eh, trabajos colaborativos y asociaciones con organizaciones dispuestas a poner un poco más de dinero para pagarle a otro periodista que pudiera hacer un buen trabajo. Y esa es la forma de, digamos, que yo resolví mi problema, que es trabajar en un medio nacional que le pone uno muchos límites. Un periodista independiente... No sé la respuesta porque nunca he sido un periodista independiente, pero de nuevo diría que haga su mejor trabajo. O sea. Perfecto. Eh, Carolina de Argentina pregunta ¿Cómo puede desarrollarse un rol activo del periodismo que fomente participación de la comunidad si hay algo que le esté perjudicando a esa comunidad? Eh, un rol activo de una comunidad, pues... Yo creo que estamos en una etapa de experimentación muy interesante para los comunicadores y los periodistas y es justamente resolver preguntas como la que acaba de hacer Carolina, es cómo comenzamos a usar tecnología, redes sociales para generar un periodismo más participativo y menos egocéntrico en el que soy yo el que dicta una línea editorial o los límites del periodismo. Pues yo creo que estamos viendo... Eh, Estamos en el comienzo de esa interacción y estamos tratando de entenderla. O sea, pues aquí en Colombia hay medios como La Silla Vacía, que ha tratado de generar un montón de plataformas en las que la gente interactúa. Por ejemplo, una de las últimas que se inventaron es... Ellos que tienen unas cosas que se llaman La Silla Verde, por ejemplo, La Silla Ambiental, no me acuerdo cómo se llama. Y que, o La Silla Minera, o La Silla eh, Bogotá, no me acuerdo, o Ciudad. ¿Qué hacen? Hacen un escaneo de líderes en ese sector, entonces de distintos eh, ámbitos. 50 60 líderes que ellos consideran líderes en su, en, su, en su sociedad. Y los invitan a participar en esa silla. Entonces empieza a ser un medio creado colectivamente por todos esos líderes. Cada uno tiene derecho a publicar cosas y sobre esa publicación los otros comentan. Pues esa me parece que ha sido una propuesta interesante de involucrar a la comunidad. Eh, las otras, pues mucho más sencillas que estamos viendo, pues también dependen de desarrollos tecnológicos, son encuestas de esas interactivas en las que la gente participa. Pero yo volvería, pues no sé Carolina en qué tipo de medio esté trabajando, pero yo volvería a una idea muy sencilla del periodismo y es conectarse, al menos la posibilidad que uno tiene como periodista es ir a buscar a los líderes de la comunidad, a los verdaderos líderes de la comunidad, porque el líder de una comunidad no necesariamente es el alcalde o el político, sino a veces el, el verdadero líder de esa comunidad es un maestro, el verdadero líder de esa comunidad es, puede ser el cura, puede ser, no sé, el que sea. Y es en la medida en que uno se uno descubre a esa persona y la escucha y comienza a creerle, es a través de esa persona que, de esa o de esas personas que empieza a llegar la voz de esa comunidad. Entonces, en medios nacionales al menos, no sé hasta qué tan legítima es la pretensión de, de que toda la comunidad participe directamente, pero yo sé que si uno elige al líder que es, la comunidad se identifica con ese líder y sabe que ese líder está hablando en nombre de ellos. Entonces, pues todos los esfuerzos que uno haga por, por acercarse al verdadero líder y a esa voz de la comunidad, pues son valiosos. Hay, Hay preguntas no, de, no, María, no, de María, María, Sol. María Sol, no, no, no dice de dónde es, ahora no, le preguntamos no, de paso. De paso. Eh, nos eh, pregunta por pregunta un lado por sobre, sobre la dispersión, dispersión y falta de continuidad de, continuidad de, de los temas de los ambientales, ambientales, ambientales en los medios, ¿Cómo lograr mayor presencia? Creo que un poco de esto ya hablaste. Y por otro lado nos pregunta también ¿Cómo hacer que los temas de cambio climático lleguen al ciudadano común? Eh, tratar de simplificar lo más posible el tema para que no quede en un círculo reducido de lectores. Te pregunto a las dos juntas si quieres para que las comentes. Eh, Pablo, ¿podrás activar el micrófono? Porque había eco y... Desactiva ¿Ahí? ahí? ahí está, perfecto ahí está listo, voy a, a contestar esa pregunta ¿ahí se ve esta presentación? sí, sí, sí bueno eh, la primera pregunta sobre la continuidad, pues na, nada, o sea yo diría que eso es el esfuerzo de cada periodista por estar luchando su espacio dentro de su medio y y traer y traer historias todos los días, con una ventaja adicional, y es que yo creo que a los periodistas se nos olvida muchas veces que aparecieron los medios digitales, entonces seguimos sufriendo si no nos dan espacio en los impresos, cuando tienen una red infinita para publicar sus cosas. Seguimos sufriendo si no nos dan espacio en nuestro medio, pero tenemos la posibilidad de crear blogs, publicar y compartir, tenemos la posibilidad de hacer nuestras propias redes sociales. ¿Todo eso qué significa? Que el, el poder que tradicionalmente estaba concentrado en un medio, o en un editor, o en un jefe de redacción, se disolvió. Entonces hoy ves cosas maravillosas como que en un medio de comunicación, un periodista puede tener 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, y su jefe tiene 100 es decir, que el poder de divulgar esa información cada vez depende más del periodista. Entonces, si no te dejan publicar, ¿cómo, ¿cómo se consigue esa continuidad? Se consigue en Twitter, se consigue en Facebook. Y en la medida en que ese periodista se empodere, su medio lo va a necesitar más. O sea, yo casi creo que en unos años, cuando los periodistas vayamos a buscar trabajo, nos van a preguntar, si no es que ya está ocurriendo, cuántos seguidores tiene en Twitter o en Instagram. Y su poder de divulgación está en eso. Sobre cómo hacer que los temas lleguen a la gente, les tenía aquí unos ejemplos muy rápidos que son... Mira, esta, aquí, les, aquí está un ranking de las siete notas más leídas de Medio Ambiente en El Espectador el año pasado. La primera es un informe de WWF, el, el día que ya agotamos los recursos naturales de ese año. Esas notas tienen un impacto tremendo, o sea, la gente le fascina entender esa relación de lo, el, el, los ecosistemas del planeta tiene unos recursos y los estamos gastando la segunda nota más leída que es la que aparece ahí como tres se tituló pez carroñero a la carta era una historia de cómo unos sacan del amazonas un pez que es carroñero y lo reemplazan y lo hacen pasar por un pez que antes consumíamos eh, de ríos pues de, de otros ríos y que no era carroñero y Aquí viene una posible respuesta a la pregunta que, que hacía Carolina, creo. ¿Cómo conectar los temas de cambio climático a la gente común y corriente? Miren, proponen campaña contra la Nutella, que también fue una de las más leídas. ¿Qué hay detrás de eso? Ministra francesa dice que la crema de chocolate proviene de aceite de palma, lo cual crece en zonas de deforestación. Los problemas ambientales están asociados a los actos más simples de nuestras vidas. La deforestación está asociada a cultivos agrícolas que terminan convertidos en productos que llegan a nuestras mesas, esa es una forma directa de conectar temas, y a su vez la deforestación, uno de los principales factores de cambio climático. Eh, aquí al lado, cambio de temperaturas por regiones, cuando uno le dice, no, el cambio climático, no, cuando uno dice, no, es que el, el planeta se va a calentar dos grados, sino que apoyado con instituciones eh, meteorológicas de su país o informes de cambio climático, les dice Bogotá o Buenos Aires o su provincia se va a calentar 3 grados y esto es lo que puede pasar, yo creo que ahí la gente se conecta. Eh, aquí hay una historia también, esta, esta historia la hizo un compañero Sergio Silva. Queríamos hacer algo sobre el derretimiento de glaciares, eso es un problema diagnosticado, hace parte de los informes mundiales, de, de, los informe, de los informes del panel intergubernamental de cambio climático, eh, bueno, todo se está derritiendo. ¿Cómo de salirnos de, de, esa repeti de esa repetición de esto es lo que está pasando y pasar algo más cercano? Él fue, comenzó a investigar, hizo un viaje, comenzó a hablar con historiadores en esa zona, empezamos a explorar uno de los nevados en Colombia, que es el Nevado Ruiz, y resultó que hace seis décadas ahí se hacían concursos de esquí, ya nadie se hace, pero nuestros abuelos vieron concursos de esquí aquí en Colombia, y pues me parece que fue una forma maravillosa de conectar cambio climático con, con unos recuerdos, con una historia nacional, con una identidad, con, una, con, una, con, un, con un lector cotidiano, y era decirle, vea ese pico al lado del que usted vive, ahí se hacía, y se recuperaron las fotos, o sea, muñecos de nieve en Colombia, ahí están las fotos históricas, reinados de belleza en esa época. Creo que esa fue una manera de acercar. Aquí tenía otro ejemplo que es el poder de los datos para acercar a la gente. Cuando, miren este ejemplo, el espacio de la selva despejado a punto de motosierra, hacha, serrucho y maquinaria pesada, corresponde al mismo que ocuparía una carretera de dos kilómetros de ancho desde la Tierra hasta la Luna. O sea, inmediatamente una historia de esas, ese dato genera, Interés, curiosidad y lo acerca. Una sola persona puede consumir alrededor de 27.216 kilos en alimento en toda su vida. Esto equivale a cinco elefantes. Esas analogías, eh, en, en números, esas comparaciones son muy poderosas. Cada día Colombia de Foresta es el equivalente a 411 canchas de fútbol, como la del estadio El Campín, que es donde juegan los equipos de Bogotá. Los californianos utilizan 700 galones de agua para producir la alfalfa que consume una vaca que produce un galón de leche que termina sobre la mesa de desayuno de algún estadounidense. Yo creo que esa es una forma segura de, de acercar. Y aquí hay una también, que esta puede ser muy interesante. Cuando uno cuenta historias de gente que está solucionando un problema asociado a cambio climático o ambiental en una comunidad, ¿Por qué? Porque es muy posible que otro individuo de una cultura totalmente distinta en algún lugar de nuestros países, tenga el mismo problema y al contarle esa historia, le inspire una solución. Y esas historias también en los medios son súper agradecidas. Esta que es de SIDEMED, creo, mochilas infladas, ingeniosa forma, o sea, llenan esto de, de metano no me acuerdo qué gas, biogás, y lo usan para las estufas, esta historia es en Bolivia de una mujer que creó un sistema eh, que, eh, casero de calefacción solo poniendo plásticos por su casa una casa que flota, diseñada, una escuela diseñada para que flote cuando se inunde esta región o unas comunidades campesinas en Colombia que copiaron de los mexicanos el, el sacarle provecho a los cactus y eh, alimentarse de eso eh, bueno, sí, creo que todas esas son formas y estrategias de acercar la comunicación de cambio climático a, a los ciudadanos comunes y corrientes. Perfecto, Pablo. Fíjate si puedes dejar de compartir pantalla, así te volvemos a ver. Ya. Ahí está, impecable. Eh, tengo un comentario barra pregunta de Anabel que me parece interesante considerando, Anabel de Buenos Aires, considerando tu, tu experiencia también con, como periodista científico, eh, Anabel comenta, dice que coincide en la necesidad de una robustez de periodismo ambiental apoyándose en la ciencia, pero habla de la necesidad de investigar o observar quién apoya esa ciencia. Por ejemplo, menciona el caso de los Monsanto Papers. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con la ciencia teniendo en cuenta de, de, que ese financiamiento de la ciencia con la que uno está trabajando puede estar sesgando un poco esos hallazgos? Sí, ese es un, un punto muy interesante. Ahí hay, pues se me ocurren varias consideraciones. La primera es que el error, el error siempre está a la vuelta de la esquina. O sea, no, no somos, eh, nunca vamos a estar 100%, 100 blindados de eso. Este, pero la ciencia tiene una ventaja y es que sus, las instituciones científicas por lo general se auto-vigilan, se auto digamos. O sea, la, la comunidad científica en general está llena de personas que, sos, que saben sospechar, personas que vigilan el trabajo de los otros y en esa medida tienen un sistema de autocorrección. Entonces, por ejemplo, en temas de salud, el tema de vacunas. Hace, muchos, hace unos años un médico en Inglaterra publica un artículo asociando las vacunas con el autismo se publica en un journal, eh, es que no me acuerdo, creo que fue en Pediatrics o no me acuerdo dónde, y se desata una discusión y más adelante se descubre eh, pues que es falso y que quizás este tipo tiene otras motivaciones. Con el cambio climático ocurrió algo parecido, durante años ciertas universidades y ciertas personas publicaron artículos tratando de desmentir el cambio climático, pero eran una minoría, y tarde o temprano se reveló que estaban financiados por la industria. Entonces, yo sé que un periodista no va, o sea, es imposible que yo todas las mañanas sea capaz de, de velar los intereses ocultos detrás de cada paper científico. Eso es muy difícil. Pero lo que yo sí puedo hacer como periodista es reconocer cuáles son instituciones, o sea, guiarme por los journals que sí son, eh, que tienen peer review, que puedo, sé distinguir las instituciones serias, eh, y voy caminando por ahí, o sea, voy caminando por el lado seguro, aunque no quiere decir que no esté lleno de, de intereses, pero, pero así funciona la ciencia, tiene sus formas de autocorrección, y mi obligación como periodista es saber cuáles son fuentes confiables, si se equivocan esas fuentes confiables, nada que hacer, toca publicar que se equivocaron cuando se revele eso, pero... Pues sí, o sea, creo que es algo con lo que convivimos. Hay una pregunta de Luciana, un poco relacionado a este tema. Ella cuenta que, eh, no, perdón, de Julieta, de Argentina. Eh, ella cuenta que en Patagonia, en Argentina, hay empresas de hidrocarburos que financian muchos cursos de periodismo y comunicación, por lo que son pocos los espacios de aprendizaje en esa región y muchos terminan asistiendo a esos cursos financiados por empresas de hidrocarburos. Te pregunta cómo es esto en Colombia, digamos, si hay espacios de, de capacitación, ¿hay casos de, de empresas que tratan de influenciar a periodistas a través de capacitación? Claro, o sea, ese, ese es otro de los problemas con los que convivimos y es bien grande. Yo, desde que comencé en esto, tengo claro una cosa y es que todo el mundo quiere educar a un periodista. Porque educar a un periodista es invertir una cantidad de dinero muy pequeña y tener un impacto muy grande. Si yo logro cambiarle la mentalidad, la idea a Fermín sobre algún tema, lo que estoy haciendo es cambiársela a 20 mil, 50 mil o 100 mil que puede ser su audiencia. Entonces todo el mundo, desde Naciones Unidas hasta la empresa de petróleo que trabaja al, al lado de la casa de uno, todos quieren hacer un taller para periodistas. Y la obligación de uno es saber a qué invitación de esas acepta para no para evitar problemas. Y, para, y, y hay unos legítimos y hay unos con intereses ocultos. Eh, yo creo que el sentido común guía lo guía a uno en esas decisiones. Aceptar una invitación de Naciones Unidas, pues bueno, no es, parece limpia y, y sin intereses. Y lo mismo si te invita a la empresa de petróleo, pues detrás de eso hay algo. En Colombia, como eso, eso opera en todas partes, eso es global. Aquí cada rato llegan invitaciones, incluso muchas veces tratan de invitarnos para que conozcamos las cosas, digamos, los proyectos socialmente sostenibles, los proyectos sostenibles que están haciendo, entonces, y siempre con esos actores grandes y fuertes toca negarse, o sea, decir, yo el día que voy a esa región o voy a conocer ese proyecto lo hago con el respaldo mío del periódico, pero no yo no acepto nada de, de eso. Perfecto. Eh, hacemos una pregunta más, Pablo. Eh, Luciana, te consulte un poco sobre la especialización de los periodistas y comunicadores que trabajan fuera de las grandes capitales en América Latina, ¿cómo se puede trabajar para que esos periodistas estén motivados o sensibilizados para que aborden estos problemas? Digamos, saliendo de las grandes capitales, ¿qué pasa en ciudades más chicas, con periodistas quizás con menos recursos, que quieren, como que quieren comunicar estos temas, cómo se los incentiva? Pues yo creo que esa es una tarea de muchos niveles. Primero, creo que ese periodista local debe sentirse orgulloso de lo que hace porque su trabajo es el más importante, es el que nadie mejor que él conoce esa comunidad, esa localidad, esa región y ese problema. Y ese periodista, en el momento en el que entiende lo que yo estaba tratando de plantear al principio de esta charla, es que ese problema que él tiene es un problema global, cobra dime, cobra toda la importancia de su trabajo. Entonces, a ese nivel, el primero el periodista debe saber que su trabajo es muy importante. Dos, ese periodista tiene una audiencia local, pero eventualmente cuando entiende que su problema trasciende eso y lo hace bien, puede conectarse con otros medios de otro nivel eh, nacional o incluso internacional y divulgar su historia. En términos de qué pueden hacer los otros por ese periodista local, yo creo que esa es una obligación de todos y no siempre lo hacemos bien. O sea, yo creo que, los, por ejemplo, los periodistas de medios nacionales, por un lado, o se llenan de ego y suelen despreciar o no ponerle atención al trabajo de ellos y eso pues está mal y pues la forma de cambiarlo sí es que cada uno tenga autoconciencia de eso. Otra, generar vínculos, no sé, por ejemplo, con ese, con ese, proyecto, de ese proyecto de Infamazonía que, que estábamos creando con, los, con Gustavo en Brasil, un objetivo a, la, a mediano plazo es conseguir fondos para poder pagar y financiar directamente periodistas muy locales, de comunidades muy chiquitas en el Amazonas y que sean jóvenes o personas que estén formando, comiencen a producir sus contenidos, y nosotros seamos capaces de dirigir dinero hacia ellos porque lo, lo necesitan para hacer su trabajo. Entonces, cualquier esfuerzo en trabajar por eso. Y tercero, eh, yo creo que eso es una conciencia, hay muchas organizaciones en el mundo con esa conciencia. Entonces, si ese periodista, esa comunidad que no está en las grandes ciudades, busca va a encontrar gente dispuesta a financiar su trabajo por fuera de su país. O sea, y Fermín quizás pueda, o me imagino que en otros webinars, puedan compartir esas redes que ya existen. Eh, hay, hay cientos de oportunidades. O sea, en el problema, en la crisis ambiental, hay una cosa muy interesante. Y es que los grandes contaminadores o los grandes, los países desarrollados con muchas de sus instituciones, saben que la solución del problema depende de apoyar al nivel más local, y eso lo estamos viendo en distintas esferas, eso se ve en temas de deforestación, esto significa Noruega, Inglaterra, Alemania, poniendo grandes cantidades de dinero que van a las comunidades indígenas o campesinas para frenar deforestación, pero también ocurre en periodismo, organizaciones como la ONU, eh, fundaciones como la Foro, fundaciones muy grandes en Estados Unidos, saben que empoderar al periodista local es la forma de generar un cambio. Entonces lo que hay que, lo que, hay que hacer es, esos periodistas que no trabajan en las grandes ciudades, tratar de, de entrar en esa dinámica, conectarse con ellos. O sea, si no los conocen, búsquelos porque hay gente dispuesta a invertir dinero en su proyecto local, hay gente de dinero, interesada en financiar que usted estudie, hay cientos de becas, y pues lo otro que yo también he visto, que es una cosa con la que hay que tener cuidado, es que los periodistas, que como los mencionaba, eh, ¿cómo se llama ella? ¿Catalina? ¿Carolina? ¿Catalina? Carolina. Carolina. Carolina. Eh, pues hay una cosa que estamos viendo con la que hay que tener cuidado, que es como el periodismo, el turismo periodístico, y entonces todas esas oportunidades... Te empiezan a quedar en manos de las mismas personas que desarrollan una habilidad para conseguirlas. Entonces yo comienzo a ver que son los mismos periodistas que se dan las mismas becas, los mismos viajes, si no los comparten, se cierran. ¿Cómo rompen eso? Hagan, O sea, eso es coger Google y empezar a, a seguir, a compartir, a meterse a las redes, hasta descubrir las oportunidades que hay para, para uno. Fantástico, Pablo. La verdad que... Eh, hace rato, eh, de los webinarios que hemos tenido, eh, tus comentarios creo que han sido excelentes y la gente está, está muy contenta con, con tus respuestas y, y muy, muy satisfechos. Eh, eh, te transmito eso de parte de ellos, eh, todos comentarios súper positivos y agradeciéndote un montón eh, por tus respuestas y, y por tu presentación. Eh, ya nos pasamos largo de la hora, así que vamos a ir cerrando si no te robamos más tiempo. Eh, le dejo a Damián el, el cierre oficial del, del webinario, pero bueno, agradecerte formalmente eh, el tiempo y por haberte sumado. Eh, creo, como, como comentabas vos, estos espacios son realmente muy valiosos para, para interactuar entre todos y, y que seamos cada vez más una comunidad más grande de de comunicadores y de periodistas trabajando en estos temas. Eh, pero bueno, le paso la, la palabra a Damián y te agradezco un montón. Bueno, a ustedes gracias por la invitación, muy chévere. Y a todos los que se unieron allá en sus desde sus camaritas en los computadores, muchos saludos, un abrazo. Bueno, mucha, muchísimas gracias Pablo por, por sumarte a esta invitación y, y compartir generosamente tu experiencia en un medio súper importante de Colombia eh, y muy importante también tu experiencia. En ese sentido, diste una visión eh, muy concreta y que muchos periodistas que trabajamos en redacciones compartimos eh, en la dificultad de meter estos temas en en los grandes medios, pero al mismo tiempo, las oportunidades y, y, y las cuestiones que podemos aprovechar para justamente meter en la agenda y, y negociar con nuestros editores y editoras estos temas. Eh, te cuento, así como dijo Fermín, de las buenas repercusiones, eh, si en el foro generó enorme cantidad de reacciones y de aportes y de comentarios. Eh, Todas que están de acuerdo, pero, pero aportando eh, al, al debate de la comunicación de los temas ambientales en general y del cambio climático en particular. Eh, yo le agradezco muchísimo a todos y todas los participantes que se sumaron a esto, que compartieron sus comentarios también en Twitter, eh, que sirve para darle difusión eh, a la actividad. Eh, te cuento también y, y les cuento a todos, vos mencionaste a dos eh, grandes periodistas de la región, a Gustavo Faleiros de Info Amazonia y a Nelly Luna de, de Ojo Público. Bueno, los dos estuvieron ya en webinarios anteriores de Claves 21 compartiendo esa también rica experiencia. Así que estamos conectados eh, y, y muchos de los que están participando hoy también seguramente pudieron eh, participar de esos webinarios. O si no, eh, nos escriben porque quedó guardado y, y pueden ver esas experiencias en comunicación del cambio climático, en periodismo de datos y periodismo ambiental, en el caso InfoMazonia, en el caso Ojo Público. Así que eh, me, me puso contento saber que, que estamos conectados. Y eh, bueno, agradecerle a los participantes, agradecerte a vos, avisarle a todos que abajo en, en el canal... ...de transmisión de este webinario. Hay un formulario chiquito de, para ingresar su email. Si no estamos conectados todavía, no están en nuestra base de datos, para que sigan recibiendo nuestras novedades. Y recordarles que eh, esto fue parte de un curso gratuito que estamos dando por cuarta vez sobre cambio climático para periodistas... Eh, ...que en este momento están participando más de 350 periodistas de toda la región y que está abierto para toda América Latina el Premio de Periodismo Ambiental que premia los mejores trabajos eh, en periodismo ambiental y desarrollo sustentable de hace, desde hace cinco años, así que es una oportunidad para participar, nos escriben a info.claves21.com.ar quienes estén interesados, eh, yo sin más eh, les agradezco a todos de nuevo y les mando un fuerte saludo a Fermín del otro lado del Atlántico, y, y a vos, Pablo, eh, en el lado norte de América. Bueno, para ti, Damián, muchas gracias y mucha suerte con todos esos proyectos que están sacando adelante. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, Pablo, un abrazo, Damián, eh, gracias a todos los que se sumaron al, al webinario. Eh, hay un montón de gente que, que te agradece, Pablo, Joana, Elena, Mónica, Chantal, Laura. Eh, qué buen webinario, qué, qué buen entrevistado, claridad, profundidad. Nada, Todas palabras eh, por haberte sumado. Eh, pero no, después te, te vamos a estar pidiendo la, la presentación, que, que hay varios que nos, nos la están pidiendo, si la puedes... Vale. Eh, y así se, la, así se las compartimos. Pero lo, lo pueden seguir también en Twitter a Pablo eh, si, quieren, si quieren entrar en contacto con él. Vamos a... El Twitter de Pablo es P 78 eh, cualquier, cualquier cosa que quieran entrar en contacto con Pablo, eh, ahí lo, lo pueden encontrar. Y agradecerle, bueno, agradecerle de nuevo a Pablo y cerramos oficialmente y nos vemos en el próximo webinario. Gracias a todos. Bueno, chao.